Hoy está en la gran fiesta del día de los derechos de las infantes, que no la celebramos un mes un día, porque una semana haciendo diferentes actividades. Creemos que pues, abordar se este aborda aquel día ¿no? y reivindicar los derechos de los más pequeños y las más pequeñas es muy importante, sobre todo también ellas y ellas, protagonistas. Están en muchas actividades o están pasando bien, y además han llegit un manifesto y han reivindicado los derechos fundamentales de los niños y de las niñas. el que necesites para estudiar, también a poder descansar y a jugar. la educación? La educación para mí es, es que todos apre, aprendamos cos, cosas. Ni idea! La educación es que te, cuando te crían desde pequeño tienes que tener ya educación. Eh, para mí es como leer derechos para la gente, para los niños.